y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se turbó y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo... Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo,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 porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Ahora, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. El pueblo, entretanto, estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorara en el santuario. Cuando salió, no les podía hablar. Entonces comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth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 el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que va a nacer, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí también tu parienta, Elizabeth, la que llamaban Estébil, ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo,